pues Muchas gracias, por supuesto, a, a la organización, por, a Ampier, eh, por haber invitado al Grupo NERCOB y a la Cooperativa Eléctrica de Creyenta a esta jornada. Una satisfacción, además, ver la sala llena, eh, presidente, eh, miembros de la Junta Directiva, eh, Manolo, Lluís, eh, Francesc… Eh, Juan y a otros que no tengo el gusto de conocer y que seguro que en la tertulia pues podemos intercambiar impresiones y gracias también a por supuesto a Soltec como patrocinador y, y, y que hace posible pues que desarrolle hoy esta jornada ha hecho el presidente un discurso muy muy reivindicativo ¿eh? atrevido y decidido ¿no? con con sello personal de, de Miguel Ángel con el que yo creo que todos nos nos identificamos y, y, y has puesto pues, buena parte de los componentes eh, del actual escenario pues, de transición energética, haciendo hincapié en la parte pues, más, más social. ¿no? Bueno, se me olvidó saludar también al director general de Transición Ecológica de la, de la Generalitat Valenciana, Pedro Fresco. Un placer que, que estés también aquí hoy asistiendo. Y, y también a mis compañeros de mesa, que también se me ha olvidado, Joana, Marga y, y a Patricia, que nos envía cada mañana pues, un resumen de prensa súper completo a todos los asociados de, de, de Ampier. Eh, yo, en esta primera introducción que estaba haciendo, y casi antes de empezar con las diapositivas que, que las vais a tener todos disponibles, no hace falta que, que hagáis fotografías, eh, pues me, voy a, me gustaría hacer una serie de, de reflexiones, ¿no? y son... Un poco el papel que pueden jugar las comunidades energéticas en este escenario marcado, en este contexto marcado de transición energética que hasta hace pues, un par de meses veíamos en clave, o hasta hace un mes veíamos principalmente en clave ecológica y desde hace también un mes estamos viendo en clave económica ¿no? por motivos eh, sobradamente conocidos. Y nos estamos dando cuenta de que casi casi eh, la única oportunidad que tiene Europa para ser eh, independiente energéticamente es la apuesta por las energías renovables. Y si encima podemos poner al consumidor en el centro, pues, pues tanto mejor. ¿no? Y digo esto porque también, aparte de transitar eh, en clave ecológica, deberíamos transitar también en clave social social intentando pues que lo que lo, lo pequeño también tenga eh, su sitio eh. no se trata de que lo pequeño desplace al grande ni mucho menos sino de que todos podamos coexistir y que, que las actuaciones pequeñas pues puedan actuar eh, eh, también ocupar su lugar igual que lo hacen los los grandes y también antes de empezar con la presentación quería eh, pues exponer algunos mitos y leyendas alrededor de las comunidades energéticas ¿no? que los hay muchos no eh, el primero es que como no está traspuesta la, la directiva europea, pues no se puede hacer nada ¿eh? en comunidades energéticas. Eso es falso. La directiva europea está parcialmente traspuesta a través de, del decreto de ley 23-2020 y además hay una propuesta, valga la redundancia, muy propositiva, eh, liderada pues, por Joan Herrera aquí y por Pedro Fresco en, entre el público, que intentan construir sobre ese primer guiño a... A, a la transposición meramente de la figura jurídica, pues intentar aportar, alimentar ideas pues, para que desde el Ministerio y desde el Gobierno de España pues, se pueda dar un pasito más para desarrollar comunidades energéticas. Luego hay muchos otros mitos alrededor de las comunidades energéticas. ¿eh? Quizás el principal es que una comunidad energética es sinónimo de autoconsumo colectivo. Y eso, pues de nuevo, también es falso. ¿eh? Una comunidad energética no es una tecnología, ¿eh? Es una, una forma de agruparse, es un pegamento y es una gobernanza, pero no es una tecnología. Ese pegamento luego puede optar, o esa forma de aglutinar a un determinado colectivo, puede optar por determina, determinadas tecnologías. Una, quizás la más actualmente eh, eh, en boga, es el autoconsumo colectivo, pero también se pueden hacer pequeñas plantas de producción energética, no en régimen de autoconsumo colectivo, al menos en términos administrativos. Podría serlo en físicos, se puede optar también por gestionar la demanda, por movilidad eléctrica, etcétera. Es decir, que no hay que confundir comunidad energética con autoconsumo eh, colectivo. Eh, además, hay que tener presente que todas las comunidades energéticas están haciendo, están empezando en clave de generación, pero acabarán evolucionando en clave de gestión de la demanda. Eh, eso es importante también. En un escenario de alta penetración de fuentes renovables, no gestionables como lo que tendremos dentro de, eh, si tenemos suerte, 5, 6, 7 años en lugar de 10 o 12, pues eh, tendremos que centrarnos no tanto en producir, eh, sino en eh, llevarnos la demanda a, a los momentos en que generamos ¿no? y cambiar la estrategia de gestión del sistema eléctrico, que hasta ahora ha sido pues, simplificando mucho que la demanda o la generación va corriendo detrás de la demanda y dentro de unos años pues, será la demanda que tenga que ir corriendo detrás de la, de la generación. Y luego sí que hay un mito, que no es un mito, es una realidad, que es que tramitar una comunidad energética es más difícil que enviar un cohete a la Luna. Y eso sí que es verdad. ¿eh? Eso es lo único que no, que no es falso. ¿eh? Y dicho eso, pues sí que eh, voy a la presentación y, e, insisto, la voy a pasar rápido porque la vais a tener disponible. Eh, yo represento el grupo NERCOP, que es un grupo de empresas cuya matriz es la cooperativa eléctrica de Crevient. Una cooperativa de las denominadas históricas, eh, porque tiene muchos años y porque también tiene red propia, que es un poco lo que caracteriza las, las cooperativas históricas de las, de las, de las nuevas, ¿no? de las de nueva creación, tipo pues, Energía Goyenes, La Corriente, etc. ¿no? Estamos presentes en tres patas del sector eléctrico, generación, eh, distribución y comercialización de energía eléctrica, tanto dentro de Crevillén como fuera de Crevillén. Es decir, operamos también en el peor negocio del mundo, que es comercializar energía eléctrica, eh, pero por puro romanticismo pues, también lo hacemos ¿no? y seguiremos haciéndolo. ¿no? Eh, en el marco del proceso de evolución natural de una cooperativa eléctrica histórica, una comunidad energética, pues, que intentamos modestamente pues, ser vanguardistas y poder nuestro granito de arena, pues, en el año eh, 2018-2019 pues, empezamos a trabajar en un proyecto ¿eh? al que estaba invitado a la presentación el amigo John Herrera, eh, y el que en el momento pues, dio un cambio de rumbo en, en su carrera profesional y, y vino su, su, su, su, su, su, su, su sucesor, pero un proyecto que yo lo planteé en su momento y, y que él creía y en el que él confiaba. Incluso el propio nombre no se lo puso Crevillén, se lo puso Adelaida González, eh, Monfort, la antigua eh, responsable de prensa de LIDAE, ...que dijo, pues Joaquín Contem, ¿eh? yo dije, bueno, pues Comunidad para la Transición Energética Municipal, ¿no? Pero Contem es un término que representa muy bien el que es una comunidad energética... ...y en valenciano y en catalán, pues significa todos contamos, ¿no? Y yo creo que aglutina muy bien los valores, ¿no? Otra cuestión a tener en cuenta es por qué una comunidad energética, ¿no? Ahora, pues, nos hemos empecinado en echarle las culpas de, de todo al, al Gobierno y a las compañías comercializadoras... ¿eh? Sin embargo, muchas veces para reducir la factura eléctrica, pues también tenemos que mirarnos al espejo ¿eh? y nos damos cuenta que quien más capacidad tiene para reducir la factura eléctrica no es ni el gobierno ¿eh? ni las comercializadoras. ¿eh? Concretamente, las comercializadoras no tienen ninguna capacidad. ¿eh? Y quien más capacidad tiene es el propio consumidor. ¿no? Y en un escenario de transición energética, el consumidor ya sabemos que tiene que estar en el centro. Y actualmente la tecnología más eficaz, eficiente, efectiva y todo lo demás para reducir la factura eléctrica es el autoconsumo. Y dentro del autoconsumo, aquellos que no tengan acceso a la tecnología pueden optar por pertenecer a una comunidad energética, a un régimen de autoconsumo colectivo o más cosas, ¿no? que soluciona sobre todo una comunidad energética en un entorno urbano eh, diferentes barreras, como es el, el, las barreras técnicas, disponer de una cubierta, que sea técnicamente posible, que esté soleada, no todo el mundo dispone de eso. Luego hay quien tiene dinero pero no se lo quiere gastar en eso, porque quiere arreglarse la cocina o quiere comprarse un coche. Eh. Participando en una comunidad energética, pues la barrera, la barrera inicial normalmente se soluciona, porque hay muchos modelos de pago por uso o as a service. Luego está quien no puede acceder a, las comunidades, a la energía renovable porque no tiene dinero ¿eh? los consumidores vulnerables la única fórmula que tiene un consumidor vulnerable de eh, acceder a las energías renovables es pertenecer a una comunidad energética y eso es importante también que lo tengamos presente luego hay núcleos urbanos protegidos donde no nos dejan poner, entre comillas, placas ¿eh? entonces hay que buscar espacios alejados, una determinada distancia donde sí que podemos ponerlas en fin, que solucionamos, solucionamos una serie de de, de barreras que, que en la práctica pues, suelen ser eh, eh, las que pone una comunidad energética en valor. ¿no? Hay que solucionar también pues, unas determinadas condiciones de contorno, ¿no? por hablar en términos casi matemáticos, desde el punto de vista tecnológico, económico, normativo, ¿no? en el momento de afrontar un, un, un proyecto. Y eso es lo que hemos intentado hacer pues, desde Crevillente estos últimos tres años, ¿no? darle forma desde el punto de vista técnico, económico, jurídico, normativo y social a una nueva fórmula más participativa y colectiva de, de producir energía bajo un modelo que no es el único, es un modelo que sirve en Crevillén, que puede servir en otras cooperativas eléctricas de las presentes en la Comunidad Valenciana o en España, pero que puede fácilmente adaptarse a otros colectivos, ya sea en el ámbito municipal, en el ámbito del cooperativismo, por ejemplo, agroalimentario, donde estamos trabajando y acompañando muchos, a muchos proyectos, o impulsados por parte de otros colectivos eh, no vinculados precisamente al municipalismo o al, o al cooperativismo. ¿no? En el caso de creyente básicamente, y simplificando mucho, es un modelo, se está desplegando un modelo de tipo as a service o de pago por uso, que no requiere inversión inicial, como casi todos los modelos de comunidades energéticas que se están desarrollando en, en España, que además está basado en, en un eje, que es la propia cooperativa eléctrica, que es la que hace, insisto, de, de pegamento, de, cohe, de cohesión de todos los socios de la comunidad. En creyente tenemos 11.000 socios en la cooperativa eléctrica. Y que además intenta pues, eh, combinarse la variable social con una, con una variable también tecnológica. ¿no? Y que las comunidades energéticas, al menos como las vemos nosotros, pues, también sea una forma de aportar servicios al sistema y que tengan un alto valor añadido. ¿no? Yo creo que eso también en un escenario de transición energética es, es importante ponerlo de manifiesto. Luego tenemos un corsé, ¿eh? que me consta que, que el IDAE, que está aquí presente, y el propio Joan, y yo también lo reivindico en en muchos foros públicos, ¿no? que hay que ponerle un cero al autoconsumo colectivo, hay que ponérselo al final, ¿eh? y en lugar de ser 500, que sean 5.000 metros, ¿eh? con eso se solucionaría buena parte de los problemas de las comunidades energéticas actuales, por el momento no es así, y nos obliga a pensar en un modelo de despliegue de autoconsumo eh, colectivo celular para dar cobertura a núcleos municipales que necesiten de, de más capacidad de producción, como es el caso de Crevillén, que tiene 30.000 habitantes. ¿no? En este caso, pues esperándonos en la telefonía móvil celular, ¿eh? que por eso se llama celular, porque hay una serie de células que dan cobertura a los teléfonos que están alrededor, pues aquí damos cobertura no electromagnética, sino cobertura energética a los consumidores fijos, no móviles, que están en la radio de acción de 500 metros. Complementando el modelo de autoconsumo, llamémosle administrativo, con el autoconsumo pues, virtual, eh, incluso físico, eh, diría yo, en plantas de pequeño tamaño, de entre 1 a 5 megavatios, en término medio, que puedan situarse en diferentes entornos de la población y que ayuden eh, a las instalaciones de autoconsumo colectivo, cuyo despliegue está limitado. En estos momentos estamos desarrollando 21 células de producción en el régimen de autoconsumo colectivo, en, en Crevillén, cinco ya desarrolladas. Pero necesitamos más capacidad de producción y eso se logra con pequeñas plantas, donde incluso podemos hacer una asignación, si no administrativa, pues casi virtual, como comentaba, de la energía, mediante una tecnología, que es la tecnología blockchain. De hecho, pues formamos parte también, hemos sido eh, socios fundadores de una cooperativa, Blockchain Fue, que precisamente intenta eh, que tengamos una herramienta común. ...para facilitar las transacciones energéticas peer-to-peer. -peer. Para dar forma al modelo, los PowerPoints pues, son súper estupendos ¿eh? y tienen mucho glamour, pero todo esto hay que aterrizarlo. ¿no? Y aterrizarlo, la mejor forma de hacer eh, un, aterrizaje, un aterrizaje de ideas es mediante un proyecto piloto, que es lo que hicimos en una pedanía creyentina, la pedanía del Dalengo... Del pues generando un, un polo de producción energética de 120 kilovatios pico de potencia, de potencia con un sistema de almacenamiento de 240 kilovatios hora que da cobertura, una cobertura del 50% día y noche, es una cobertura elevada, a un conjunto de 300 personas repartidos en 65 67 puntos de suministro y donde también estamos testeando la gestión de la demanda. Eso se hizo, además, un espacio urbano que se regeneró, se reacondicionó, pasando de lo que era, que era un solar, por no llamarlo un bancal de propiedad municipal que además tenía una determinada consideración en el Plan General de Ordenación Urbana y que había que compatibilizar con lo que queríamos o pensábamos que podía ser una comunidad energética. ¿no? Esa es la mancha urbana de la Pedanía de Alengo, ¿eh? que ni es una mancha hexagonal, que quedaba muy bonito para de abejas, ni es una mancha circular, que era el otro símil que hacía, sino que es una mancha hexagonal. Eh, perdón, rectangular, donde el consumidor más alejado está a menos de 500 metros del punto de generación, que tampoco es tan bonito, tampoco está en el centro, como los dibujitos, y desde ahí pues, teníamos que ir repartiendo, asignando la energía, además, con unos, bajo una premisa muy solidaria, con betas de reparto ahora ya a partir de dentro de poco dinámicos o estáticos horarios, mejor dicho, pues que nos permitan optimizar la producción energética. Esto es como iba evolucionando el, el proyecto en estos, en estos, pues entre el año 2018-2020, en 2019-2020, en plena pandemia, lo cual dificultó pues también mucho las obras. Generamos una marquesina, una zona de sombreamiento, de uso deportivo recreativo, que literalmente pues alicatamos de módulos solares. Eh, y, y lo acompañamos también de un sistema de almacenamiento con baterías de ion litio, los módulos son atersa entre comillas valencianos, ya sabemos que en realidad pues, son chinos, las baterías pues, son españolas de, de Cegasa y el inversor pues, es Huawei porque era el producto que más nos encajó en aquel momento. Esta es eh, la foto actual de cómo ha quedado ese bancal regenerado eh, tras, pues, tras su evolución, donde pues, yo creo que se visualiza mucho el que una comunidad energética… Eh, no tiene por qué ser eh, un pegote en el entorno urbano yo creo que esto se puede acompañar evidentemente no hay que asignarle todos los costes de esta urbanización a la comunidad energética, también el ayuntamiento pues debe participar, ¿no? porque está generando en este caso una zona verde un jardín, unas pistas deportivas enfrente hay un colegio y además con una tipología edificatoria muy integrada en el espacio urbano con cubiertas a dos aguas, en fin yo creo que es, que es una, una actuación interesante que se puede replicar en otras, en otras zonas Actualmente estamos desarrollando, como digo, el objetivo es 21 células de producción energética en cubiertas municipales, ahí ha habido un proceso pues, de licitación pública de las cubiertas, tenemos ahora cinco instalaciones más en marcha, aquí os pongo dos, dos de ellas, una en la cubierta del campo de fútbol, otra en el centro de mayores, estas son instalaciones más o menos de 100 kilovatios cada una, en este caso sin almacenamiento. Y entre todas ellas pues intentamos también jugar un rol, somos distribuidores también en Crevillento, un rol ante el sistema eléctrico y que esto pues, sirva también para cubrir carencias en, en la red, pues apoyos frente a fallos N-1, etcétera, hacer gestión de la demanda también que estamos haciendo. Voy acabando ya y el siguiente paso pues que intentaremos encajar en algún proyecto europeo pues es el, el, el hacer actuaciones de digitalización energética partiendo de aplicaciones para el teléfono móvil. Bueno, eh, la innovación ha estado muy presente en el modelo. Innovación no es solo tecnológica, es social, es de modelo de negocio, es financiera, es de mecanismos de apoyo. Eh, actualmente estamos ahora en la tercera fase del proyecto, que es un desarrollo de información pública energética, para que la variable didáctica esté presente también en la población de Crevillente. Eh, el proyecto fue acompañado, de una y con un minuto a cabo, de una potente campaña de comunicación, tanto en el ámbito de infografías, eh, videoanimaciones, actos de presentación público. Este era antes de, de la pandemia, en el año 2019 en Creviente, donde ya estuvo pues, eh, Joan Roixart presentándolo, junto con conseller Crimen, de Economía Sostenible. Y este es el último acto que se hizo por la puesta de largo, coincidiendo también con el anuncio de las ayudas del Gobierno de España con la vicepresidenta tercera, en un espacio muy simbólico que era esa marquesina de una pedanía de 300 habitantes, de un pueblo de 30.000 habitantes que también pues, puede ejercer su dol y poner su granito de arena en, en la transición energética. Pues con esto acabo, eh, agradeciendo a todas las empresas que han colaborado en el proyecto, tanto de, desde el punto de vista tecnológico como financiero, y animándos a todos pues, a, a que seáis optimistas en comunidades energéticas y que intentéis todos los, estar, los que estáis presentes en esta sala pues hacer proyectos como este y que dentro de diez años eh, no sea tan difícil hacer una comunidad energética como hoy lo parece en, nuestra, en esta última diapositiva. Muchas gracias.